Thank you. Thank you. Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal? Ahora me deberían escuchar ¿Y? ¿No? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy tenemos un stream nuevo Un stream Divertido Un stream que, que esperamos que salga Genial y que sea el primero De un montón Listo, vamos a Mara unos Ahí va Bien antes de hacer nada, gracias por sumarse al stream de hoy Que es el primer torneo PvP de la taberna de rol en stream Ya hubo otro en el Discord que era una prueba Este es a, a, a poner las manos en el fuego Antes de empezar, quiero decir los anuncios que tenemos para hoy que son varios <risa> Primero que todo Déjenme leerlos acá Este, este torneo se va a competir, se va a llevar a cabo durante los próximos cuatro domingos. Este y los próximos tres o cuatro domingos, Adrián. Creo que eran tres o cuatro domingos, <ríe> me olvidé. Eh, pero lo van a poder ver. Y también lo vamos a hacer a YouTube. Eh, este y los próximos. Eh, este lo van a poder ver. También vamos a eh, Este y los próximos. ¿Tenés parlantes, Adrián? Uy, uy, uy, ¿qué hice? Sí, perdón, perdón. <risa> ahí, está, ahí está, ahí está. Había mucho delay. No hay problema. Y... Entonces empieza este domingo y son los próximos tres, ¿no? Después tenemos... Eh, hoy, como siempre, como todos los domingos, a las nueve de la noche sale... ¿Me escucha? Ah... Perdón, ahí está. Los problemas técnicos nos alcanzan por todos lados. Eh, ahora creo que me escuchan todo, todo el mundo, ¿no? Bien, de nuevo. Eh, hoy empieza el torneo y, si no me equivoco, durante los próximos tres domingos se va a llevar a cabo. Y van a poder ver todo el desenlace de, la, de, de, este, de, de esta hermosa competencia. Hoy, a las 9 de la noche, sale el video semanal. Lo van a poder ver por nuestro canal de YouTube. También... Eh, ayer tuvimos el primer sábado flojera Nuevo de este año Con Lu haciendo mapas Y eh, al parecer como que Se va a llevar a cabo más seguido Estuvo súper divertido, así que si, si quiere aparecer el sábado que viene va a estar Y si no, lo pueden ver, pueden ver lo que pasó En el sábado flojera en el, en el canal de Twitch nuestro Estamos en época de sorteo De hecho ya estamos bastante cerca De la final del sorteo Este miércoles 14 Termina eh, la inscripción Así que pueden sumarse. Para el sorteo que está llevando a cabo, hay una, hay una pequeña tría a responder que se trata sobre los primeros capítulos de la aventura que estamos jugando. Así que si quieren aprovechar, pueden ir a verlos y de paso eh, participar del concurso que hay. Hay buenos premios. Tenemos nuevos emblemas para los suscriptores. Ahora voy a escribir en el chat y van a ver que... Hay una... yo tengo un dinosaurio, cualquiera que se suscriba va a tener dinosaurios ahí para arrojar y al final de este torneo, hoy a la noche o sea, hoy como termine toda esta ceremonia de combate vamos a anunciar a la gente invitada del podcast del de miércoles, este que sigue bien ahora sacando los anuncios de lado Adria nos va a explicar las reglas del torneo, mientras yo pongo música Adria cuando quieras arranco. Eh, primero que nada, hola, <ríe> bienvenidos a todos. Eh, las reglas, la, primero las habíamos compartido por Discord, eh, por el Discord de la taberna, y no son muy complejas, se basan en, en las reglas básicas de, de combate de, eh, de ID. Para agregar, cuando uno de los dos combatientes le baje la vida a cero, eh, va a quedar fuera de combate, esto que va a querer decir que no se va a, a poder curarlo ni ahí levantarlo. Al quedar en cero puntos de vida queda fuera de combate por este turno. Eh, no muere, lo necesitamos para el combate que sigue. <ríe> eh, los competidores van a poder eh, castear un conjuro sobre, sobre ellos, un conjuro de ponerse de, eh, armadura de algo... En, Preparar eh, un conjuro específico, algo que, que, le, que les sirva para el combate, uno por cada uno antes de empezar la, la ronda, antes de empezar cada una de las rondas. Eh, esto, esto lo van a saber tanto los que. un grupo como el otro, así que no se preocupen. También se lo vamos a contar a ustedes. Y cómo regla esto. Extra hay una regla que tiene que ver con el escenario. Eh, el escenario en este caso va a tener unas piscinas de agua muy importantes que van a ocupar un 40% tal vez, por ciento del mapa. Eh, en caso de caer en el agua van a tener que hacer una tirada de atletismo para salir. Y cerca de eso va a haber un piso que va a estar resbaloso y en el caso de pisar ese suelo van a tener que hacer una tirada de salvación de destreza bien las dificultades Se las diré en el momento eh, Como regla extra creo que no hay nada más Y si quieren saber las reglas para competir en el próximo torneo eh, Pueden pasar por Discord porque <risa> eh, Eran bastantes y no me las voy a poner a leer todas de memoria No, está bien, está bien Y quiero agregar una cosa más antes de empezar Quiero agradecerle a toda la gente que hizo posible el stream eh, en principio Adria, que fue la persona que organizó todo, junto con Fran, entre ellos dos Armaron toda la estructura del torneo, las reglas, los mapas co Coordinaron a la gente que va a participar, eso es un montón Así que chicos, gracias, eso genial es genial Y a Bachi, que hizo toda la parte del overlay que están viendo ahora Que vieron en la pre-intro y que van a ver ahora en, en el combate Creo que sin más, nos queda otra que ir a, ir a pelear Eh, sí. Los peleadores ya los movía el mapa. Fíjense si pueden activar sus tokens. ¿Pueden? Sí, ahí son los movios solos, sí que sí. poner música de combate que, que te... Dos. Eh. ahí les mando la predicción gente escucha la y música esto para los combatientes chicos ya pueden desmutearse ¿Me escuchan ¿Estamos eh, Escuchamos Adri, me sí, gustaría estamos aclarar Sí, está ¿no? Ahí le bajo Sí ¿Cómo voy? Mm, ahí le bajo Gracias Me gustaría aclarar algo Y como tuve un cambio de compañero a último momento Veo que allá está el, la raza de la clase de todos Mi compañero no es brujo, es hechicero Ah, gracias Puedo corregir Bueno eh, sientes, yo, no, yo no. Yo no puedo. ¿Cómo? Yo no puedo. No puedo moverme. Mi... No. Ahí lo reviso. Eh, fíjate ahora. Listo. Listo. Perfecto. Bien. Todos, por favor, activen los dados 3D, <ríe> así se pueden ver, claro se no pueden ver pensado. en la pantalla, por favor. Claro. <ríe> Bien. Estoy en ello. Ah. Listo. Bien. Y para empezar, pero lo un segundo, que... tengo que hacer algo. Sí. Ahí está. dale ronda 1, perfecto. Qué buena animación, la verdad. Yo para empezar, eh, necesito que de a uno vayan tirando las iniciativas. Para eso lo voy a poner. Bien. Vayan tirando iniciativas alancaron re bien ya <risa> ya quién me faltó que Fran iniciativa por favor no no Muy salieron lenta. los dados Sí, sí, fueron saliendo Ah, sí? Yo no los veo uh -huh. eh, Revisá si tenés activado los dados 3D Ahí está, ahí está ahí Habilitar está. dados 3D ahí está, ahí está, ahí está. Lanzar automático. Listo, listo, ahora debería eh, traer Ahí tenés un dado Lo estoy viendo <risas> Bien, esas fueron sus tiradas de iniciativa para que vean, que vean lo bien que arrancaron el torneo eh, Y León, ¿podrías bajar un poquito la música? Pides un... Sí, un poco más ¿tú todavía Y la bajé más bien. todavía Gracias Bien eh... Las tiradas fueron verdaderamente horrorosas, <ríe> ninguno tiene ganas de arrancar, pero igual eh, van a arrancar Crasor eh, y Zun eh, primeros, después va a seguir eh, Waze y último va a ir Fran Crasor Master Sí. Uh, ¿No debería estar en este casillo? ¿Cómo? ¿El personaje de eh, Lee Feyhan no debería estar en la casilla de aquí? ¿Derecho? Eh, no, están bien en las casillas, no te preocupes Ok Bien, Crasor Ah, perdón Carlos Perdón, sí. antes de empezar una pregunta que estuvo buena ahí en el chat Es, ¿Qué hechizos se lanzaron antes de empezar? Es verdad, es verdad eh, antes de empezar, Crasor, ¿cuál fue qué conjuro te tiraste antes de empezar? Carlos Bueno, lo digo yo, no pasa nada. Eh, Crasor, el semiorco paladín, entra al combate en un caballo que tiene el Pelo que parece pintado color fuego, deja la melena roja y detallecitos en amarillos que le caen a los costados. Entra galopando y el truco que activó fue hallar corcel. Se baja de su corcel y apl eh, aplaude para que lo vea el público. Por desempate de destreza, ¿no iría yo antes que caso? Pregunto. Eh... Mm. Sí, no me acuerdo. Eh, bien. Y Weiss, ¿cuál es tu conjuro? Vale, entonces me puse oscuridad. Entonces, ¿todos eh, qué área tiene oscuridad? 15 pies. ¿Podrías poner una aura? Sí. Vamos a poner un color negrito. Ahí está, no Todo ese radio negro alrededor de Waze No hay visión para los oponentes ¿Está bien? Y ahora sí, arrancamos Zun eh, ¿Qué haces? ¿Zoom? ¿No te estoy escuchando? Problemas de internet. La, el voz final de cada competencia <ríe> no varía cuando empiece. Sí, de todos los estrellas. En cuanto digan ustedes? ¿Nos escuchan los demás? Cuando gustéis podemos ¿Sí? empezar. Talmente. Ah, Bien. ¿Zoom? Eh, es tu turno. Creo que está a se le quedó el círculo verde ¿Cuál es el personaje Ahí es? De, sí. de Zoom, este de acá abajo eh, Se eh, si lo manda por peor Bien Zoom, si nos escuchás, desconectate y vuelve a conectarte Pausa Claro una pausa hasta que se solucione este problemita momentáneo. Ahí dijo: Voy. Ahí va. Carlos, vos nos escuchás? ¿Qué ¿Está aquí? ¿Estoy? ¿No me escuchás? A... ¿Escuchas, a Adrián? Sí. No, no lo escucho. No, me he no, no conectaste ¿Te no a... y volvete a conectar. Sí, ya lo hice. No, no, no, Carlos eh, Carlos, desconectate eh. y volvete a conectar Porque parece eh. que no escuchas a Adrián Fíjate si lo tienes no, bloqueado, tal vez No, no lo escucho para nada Me escucho. Dale, mientras tanto Zoom, sí. decinos qué haces, es tu turno Vale, fuera, de, dentro de la ronda de preparación O ya rollando. A ver eh, Ya rollando. Bien, no. Bien. Okay. Eh, Mira, ¿Qué pasó? Empiezo a ver a mis oponentes Veo que uno se oscurece a su alrededor Y empiezo a caminar apoyado en mi bastón Mientras suelto mi calabaza de licor Y voy bebiendo en ella Termino aquí Y miro a mi contrincante A la mujer De piel roja ¿Alguna reverencia? Señorita Podemos arreglar esto bebiendo o disfrutando. Por favor, decida usted. Y termina mi turno. Perfecto, vamos al turno siguiente, Krasor, tu turno. En, en la ronda de preparación eh, estuve un, eh, meditando un conjunto, estuve concentrado. Y justo cuando empezamos ven como del suelo va saliendo un caballo negro la crin de fuego y la cola de fuego y va saliendo justo entre mis pies por lo que gastó la mitad de movimiento para subirme al caballo a este caballo espiritual a este caballo espectral y este le digo rápido a mi compañero terminemos y vayámonos de aquí muevo todo mi movimiento 5 10 15, 20 25 30 Siempre contenta, prisa, crasur. seamos sí, mientras, generosos con ellos. Bien, vamos a mientras sigue. voy a, a mi acción. Va a ser que mientras voy este en el caballo, voy eh, casteando un conjuro para mí mismo que es armadura de Agatis. Perfecto, qué nivel nivel 1, perfecto. Listo. Eh, pasamos al siguiente. No, perdón, es turno de... Eh, Waze, ¿qué haces? Te ves hasta ahí, no te estoy escuchando. <risa> Disculpa, tenía el micro apagado. Camino hasta aquí, lo señalo, le digo Tus intentos eran inútiles. La maldición ha caído sobre ti. Y voy a lanzarle maldición del Hex. Uh -huh. 30. Bien. Eh, ahora No voy a gastar mi segundo conjuro y voy a preparar mi acción. Cuando se acerque alguien a mi rango a golpearme, voy a golpearlo antes de que él me golpee. Y como es mi acción y tengo multiataque, tengo entendido que puedo hacer ambos ataques. Eh, ¿Vas a estar preparando? Pues, sí, está bien. Estoy preparando acción de ataque. Sí, Perdón, sí. no, ¿eh? ¿Cómo? El ataque extra dice que funciona si usas la acción de ataque en tu turno. Perfecto. Perfecto. Entonces. No, tenés un solo ataque. <risa> Bien, pasamos a... Tram. Tram, De ojos amarillentos. ¿Escucha? Sí, te escuchamos. ¿Escucha? Perfecto. Entonces este tifling de ojos amarillentos va a escuchar la propuesta de su rival. Y va a decir, no vengo a beber con desconocidos. Y, notando esta presencia amenazante de los, de los sujetos, actualmente voy a hacer lo siguiente. Voy a castear... Old Person. Eh, inmovilizar personas. Como... Un hechizo de Level 2. Uh -huh. Voy a elegir como Target a Razor. Caballo. Perfecto. Eh, tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría. Perfecto. Carlos. eso eh, la falla. Por lo tanto, queda. Eh, ¿Cómo queda? Queda Alizado. incapacitado. Y paralizado. Paralizado. Bien, vamos a agregarle un iconito de estos que marque que está paralizado. Vamos a ponerlo así. <ríe> ¿Algo más? ¿Plan? Perfecto. Voy a moverme una cantidad determinada de pies. Está ahí. 50 pies de movimiento justo. Móvete. ahí voy a acabar mi turno. Perfecto. Vamos con el que sigue. Zoom. Eh, eh, bien. Eh, Yo llego a ver a Wise. O la oscuridad me lo impide porque se mueve con él. La oscuridad te lo impide. Porque se mueve con él. La tienen vale. casteada sobre su arma. Hago las por las las aclaraciones. Bien. Ok, perfecto. En modo mecánico. Personajes no lo saben, obviamente. <risa> sí, claro. Dale. Eh, empiezo a caminar hacia esta mujer. Y en un momento dado me echo a correr. Y de un gran salto, clavando mi bastón en el suelo. Termino delante de ella. Sea pues, ha elegido usted divertirnos a golpes. Perfecto. Y termina mi turno. Bien. Eh... De, de hecho creo que me puedo poner aquí. Dame un segundo, por favor. Llegas. Calculo. Sí, sí, sí, llegas. Sí, llego. Bien. Entonces ahí termina tu turno y vamos con el siguiente. Carlos, eh, estás inmovilizado. Por lo tanto, vas a perder tu turno y vas a tener que volver a hacerme una tirada de salvación de sabiduría. Ok. Que fue todavía peor. Por lo tanto, seguís apresado. Pareciera que eh, la maldición, el, lo que haya hecho esta, esta mujer, te sigue apresando y sigue controlando tu cuerpo. Entonces... Tu caballo te nota que no te moves, nota que no le decís nada, no, te... no le marcas nada y se... se pone a comer un poquito de pasto que encontró debajo de sus pies. Waze, tu turno. Muy bien, Aldroan se va a reír. Buen truco, acabaré con él. Voy a moverme 25 pies hacia adelante para estar a melee. Uh -huh. Y cuando alguien está paralizado le pego con ventaja y si eh, le atino es un crítico automático. Así que sí. voy a atinar con ventaja, eh, dame un segundo, estoque. Ah, tengo un más 5 aquí porque lo tengo con destreza, dame un segundo lo pongo con carisma, por favor. Dale, eh, ¿Listo? Ya, entonces estoque y son un 18 y un 19, por lo tanto es un crítico ya que soy... Ah, bueno, igual el 19, automático. El 19 sí. pega. Eh, sí, es, es crítico automático. Tengo el escudo, son 20. Eh, tengo, crítico no, pero, con, tengo crítico con 19 por ser Hexblade. Claro. y te tiene marcado, a, por lo tanto, te, tiene crítico eh, al 19. Eh, voy a utilizar mi segundo Bien. slot de conjuro para gastar Castigo arcano o Castigo sobrenatural, como aparece en Xanatar. El cual serían 4 de 8 de daño, pero como es crítico, son 8 de 8. Eh, serían otros sí, sí. 2 de 8 por el estoque, así que son 10 de 8 más eh, 6, porque se suma a mi competencia por ser hex. Bien, ¿Vale? muchísimos números. Es muy difícil seguirte la cuenta. Voy a <ríe> Tira tirar con el coso que está acá a la izquierda, porque. Ok, ahí son 5. Y, wow, qué daño tan malo. Y, ok, 20. Dame un segundo, ¿cuándo estira allí? Ah, solo tiré 8. Me faltan los 2 del estoque. Sí. Eh, y todo eso más 6, ¿ok? Por lo tanto serían 26 más 6, eh, 32 de daño. Perfecto. Explícanos bien qué hiciste. Vale. La, la acción mecánica, no, sí. no los dados. Eh, como te dije, utilicé castigo arcano. Es como lo que le llamo yo el smite de brujo. En Xanatar hay una invocación sobrenatural... ...que te permite gastar un espacio de conjuro para hacer un D8 y un D8 extra por espacio de conjuro. Por lo tanto, utilice eso para lanzar este montón de dados con crítico, ¿vale? Sí. Ahora voy a hacer mi segundo ataque porque tengo dos. En ese momento, atacarme recibe cinco claro. daños por frío, por armadura vale. de Agatis. Sí. Contaste okay, bueno. la armadura de Agatis? Te ¿Mm? sí, vamos despacio. Vale, descontate 5 de vida listo, descontado que salían los dados vuelve eh, a pegar Sí, pero una cosa voy a rerolear el 12 porque tengo la dote precisión élfica para ver si me sale otro crítico eh, igual está paralizado por lo tanto es crítico ah, vale, ok, tienes razón, es crítico sí. entonces voy a lanzar los dos de 8 desde aquí porque no se va a contar como crítico allá más 6 y eso sería. Ok, qué mal daño. Eh, un 11. 11 menos de vida para Crawford. Eh, Ya me desconté lo de armadura gases, ok. Y otra cosa que voy a hacer es. Crasher vio que lo golpeé desde este lado, pero con mi invocación sobrenatural. Eh... Espera. Ah, no, nada, no, nada. No, no. Me, me cambié eso. Disculpa. Termino turno. Perfecto. Cualquier duda de aclaraciones eh, Weiss ve en la oscuridad por una cuestión de invocación eh, sobrenatural por eso puede ver en la oscuridad mágica. ¿Bien? Visión del diablo. Eso. Oscuridad de, eh, oscuridad mágica impide ver si sosemielfo, enano cualquier tipo de cosa incluso eh, a los eh, Drow que tienen visión verdadera en la oscuridad pero con esta estabilidad, visión del diablo, puede ver en la oscuridad eh, en este tipo de oscuridad en conjuros de oscuridad mágica bien por las dudas, porque si no sí, no tiene mucho sentido este tipo de combate este tipo de acción bien, descontada los puntos de vida vamos con eh, Fran, tu turno Tenés al monje borracho al lado tuyo, largándote su precioso aliento, ligeramente, a, a la cara. ¿Qué haces? Interesante. Eh, la señora Sin Pan va a agarrar la cara y va a decir ¿No oh, te parece una pérdida de tiempo ya? Per desperdiciar dos turnos de esa forma. Y lo, lo siguiente que va a hacer, va a ser... Tiar. Bola de fuego no, Centrado ¿Cómo? Estás jugando para, para. Bola de fuego, ¿cómo? Voy a castear Bola de fuego En oh, no. Un punto a 150 pies de mí De okay. forma tal es un punto a mi elección, no hace falta que lo vea, es decir, que puedo atravesarlo a través de la oscuridad. Forma tal, que en un radio de 20 pies, impacte a Crasor, pero no a mi compañero. Y como está paralizado, si ve, eh, no falla automáticamente la salvación. Sí. Eh, entonces, 8 de 6, y soy tan inteligente como para poder rodearlo, 8 de 6 Puedes tirar 5 y 4 Cualquier cosa 8 de 6 Un total 20. de 26 Perfecto No, no Recuerda, Fran La dote que llevas Los 3 unos cuentan como 2 Así que serían 29 Cierto eh, Gracias a mi dote De eh, Adverso elemental Creo que es eh, Ahí la tiro en el chat eh, Los dos Cuentan como eh, los uno, perdón, cuentan como dos. Eh, versado en un elemento Bien eh, Nadie lo puede ver, solamente lo puede ver el personaje de Waze Pero Krasor cae Desmayado encima de su caballo Se cae por un segundo Y pareciera que acaba de... Fuera de combate pero esconde unas bajo la manga que lo vamos a resolver en el, su siguiente turno. Mientras, eh, acá termina el segundo turno, vamos a pasar a, a lo que sigue. León, ¿alguna, ¿alguna cosa que viste, ¿Algo que comentar? Eh, <coughs> eh, Ahí se hicieron una pregunta de regla que, que estaba intentando resolverla, a ver cuál era. Que es si una persona le, le lanzaron eh, Detener Hold Person a Carlos Pero recibió daño por los ataques De, de Aldebran Entonces dejaría de estar paralizado Y tendría permiso para El, el no especifica eso Eh, elige un humanoide porque puedas ver El objetivo debe superar una tirada eh, Al final de cada uno su turno En ningún ah, momento, aclaras, perdón, en ningún, no ningún momento nada. aclara Bien, no dije nada Entonces, lo siento <risa> Hice lo que pude crecer <risa> no pasa nada. Bien, pasamos al que sigue eh, El monje Zun, ¿qué haces? Eh, voy a atacar a esta señorita con mi callado de bambú. Perfecto. Qué pésimo. Eh, tiraste muchísimas cosas. La caña de bambú. El ataque fue. No, dos veces. Es 11 para impactar y un 10. Si falla, pues. Bien. Te tiro el ataque Con... desarmado por arte marcial. Perfecto. Ambos lamentablemente fallan. Eh, y tenés tu ataque desarmado. Ok, ahí va. Esto sí impacta. Voy a Bien. usar mi reacción. Eh, empiezo a mover mi, mi bastón por encima de mi cabeza. Y cuando voy a golpearlo hago como que me tropiezo. Y fallo automáticamente. Luego me recupero y el bastón va por detrás de mí. Y falla también el ataque. Pero me voy dejando caer sobre ella para intentar golpearla. Y veo que golpeo contra una especie de armadura mágica. que no me lo deja. Oh. Bueno, creo que me va a tocar ponerme en serio, señorita. Así que me inclino un poco. Me pongo en posición de combate. Dejando que mi, mi pañuelo que me cubre la meta superior del torso, salga volando y clavo el bastón en el suelo a luchar. Y termina Bien. mi turno. Eh, le terminaste pegando un total de... No, no le doy, no le doy porque usó su reacción ah, para the... el no lo, no lo escuché Por eso me na narré que me golpeé contra algo una armadura mágica. Perfecto, entonces cuando tratas de dar el golpe, el shelf. De la reacción frena este ataque. Y. Eh, no sufre daño, por lo tanto no pierde la concentración. Correcto. Eh, acaba de castear otro conjuro, entonces. No es de concentración. Ok, claro. Ah, pará, él ¿Si ¿Sí es de concentración? Shield no es de concentración. Perfecto. Dura un round, pero no requiere concentración. Entonces no cuenta tampoco Igual Crasor En eh, ese momento Cuando vale. Estoy desmayado No sé qué efecto mecánico tenga Y tal vez Mi oponente cree que ya estoy noqueado uh -huh. Empiezo a tener ciertas Pequeñas convulsiones en el cuerpo No digo Odio a estos brujos. Y ven cómo me levanto de nuevo. Lo que voy a hacer es... este, Voy a imponer manos. Primero que nada, eh, tras despertarte, obviamente salís de, de la incapacitación. Queda cancelar el, el, eh, el inmovilizar personas. Y gastás... Eh, Imponer manos para toda tu acción. Sí, Bien. correcto. Recuperas un total de 25 puntos de vida. Correcto. Y lo que voy a hacer es movimiento. Bien. Mm, voy a. Tu movimiento, vas a dar ataque de oportunidad. Sí. Problema. Eh, Dale. Es ataque de oportunidad con ventaja porque él se considera cegado. Dale, sí, es verdad. Dale. Eh, primer ataque. Esto. Y voy a re el 8 para ver si sale un crítico. Ok. Bien, un crítico. Sí. <risa> Así que voy a lanzar. El daño sería. Dame un segundo. No sé si allí cuenta el extra. No, está contando solo un más 3. No cuenta uh -huh. el extra de maldición del Hex. Por lo tanto, es un total de 18 de daño. Bien. Pueden ver como Crashor trata de salir cabalgando de esta oscuridad total Y cuando se está yendo recibe un... ¿Cuál es tu arma Waze? <ríe> Me olvidé Un estoque Bien. Un estoque Cuando está saliendo de esto recibe un pinchazo en la parte detrás de, de la espalda mientras se iba Que le baja muchos puntos de vida Eh, bien Y hasta acá Perfecto Si tienen Va. dudas Me muevo 60 pies por velocidad de caballo Sí, Sí. Sí Bien Pasamos a El siguiente Waze, es tu turno Vale, perfecto um, Veo que mi oponente está huyendo de mí Lo veo bastante mal y no me quedan muchos conjuros, así que voy a moverme hasta aquí. Uh -huh. Voy a moverme hasta aquí. Y voy a intentar atacarlo con Eldritch Blast. Bien. Un Entonces, ataque normal. Sí, exacto. Esta vez no tiene ventaja. Eh, la verdad es que no, no me está apareciendo aquí el Eldritch porque creo que no lo configure bien. ¿Crees que pueda lanzar solamente el de 20 o va con un más 6? Obviamente. Vale. Entonces voy falta. a lanzar... Eh, más 6 Dale Voy a lanzar dos pero no es ventaja, son dos ataques ¿Ok? Sí, sí Vale eh, Son un... Dame un segundo que se me desconfiguró y no puedo ver qué salió Son un 25 Y, y, y salió un 19 en el dado, ¿cierto? Se considera crítico eh, ¿Eso no es para tu arma? No eh, Dame un segundo, lo leo, ¿ok? Si quieres Dale. lo leo. Voy a enviarlo No, eh, no te preocupes. Mantenerlo así, eh, lo, lo resolvemos después. Eh, ambos ataques pegan, vale. Eh, igual, dame un segundo, solo un segundo. Eh, Maldición del filo maléfico como acción adicional, bla, bla, bla, bla, bla. Consigues un bonificador a las tiradas de daño y cualquier ataque que realices contra la criatura maldita. Cualquier tirada de ataque no dice ataque de arma. entonces. Sí, ambos pegan. Son 20. Uno es un de 10 sí. y el otro es 2 de 10. Voy a tirar 3 de 10. Y consigo un bonificador. Dame un segundo, voy a revisar si sí, eso es con ataque de arma. No, a las tiradas de daño. Así que le puedo sumar mi competencia. Serían 3 de 10 uh -huh. más 6. En este momento no puedo ver el chat por algún motivo. No, no puedo entrar. Se me abrió como otra no pestaña. No pasa nada. En total pues, son eh, eh, 19 más 6. 19 18. más 12. ¿Mmm? ¿Eh? Eh, 25, lo cual vuelve a bajar a cero los puntos de vida de Crafter que en este momento queda incapacitado y fuera de combate. Ok. Lo ven uh -huh. caerse del caballo y ven que el caballo dice hasta luego y se va galopando porque no quiere que le prendan fuego, ya se quemó los pelitos de, de, de la acril con la bola de fuego. ¿Algo más? Eh, Weiss. Termino mi turno Perfecto Fran, tu turno Efectivamente, señores Y de vuelta viendo Los estéticos intentos De este señor mayor Por intentar pegarme Voy a irme, muy jocosa Dándome 30 pies Hasta esta dirección Eh brumoso. Vas en esa dirección. De hechizo. Esa dirección. Perfecto. Bien. ¿Me eh, Le hago un saludo con este la, transportación. la mano. Bien. Y ahí. digo, agárrame si puedes, viajete. Y... Al gastar Paso brumoso, no da ataque de oportunidad y ahí como hace Paso brumoso, por más que se traslade en este camino. No está pisando, por lo tanto, no se resbala con todo lo que es eh, el borde de la pileta que está resbaloso por el agua. Afaste de la tira de salvación de destreza. Adicionalmente. Esa eh, fue Esa fue mi acción adicional. Eh, mi señorita, sin pan, no como... Va a empezar a gestar en sus manos el ido. Va a utilizar rayo de escarcha contra el monje. Perfecto. Eh, rayo de escarcha, haces un ataque eh, a distancia. Efectivamente, tengo que hacer la tirada. Denme sí. un segundo que no estoy encontrando... Acá estamos. <risa> Vaya. Ah, no. y me voy a mover 30 pies. Dale. Así en la siguiente dirección. Adentrándome. O sea, no adentrándome perfectamente, pero cerca de la oscuridad de mi compañero. Dale. Diagonal, por supuesto, para no resbalarme y caerme. Bien. Siguiente. Acá termina el tercer turno. Zoom, eh, es tu turno. Hmm. Veo que me lanza un rayo de escarcha que esquivo bebiendo de mi calabaza, simplemente sin percatarme de que me están lanzando algo. No me gusta yeah. cuando se echan a correr los cobardes. Pero bueno, cada quien aprovecha lo que tiene. A ver, sería... aquí voy a poner aquí bien y voy a eh, no sé si se puede preparar la acción por si se acerca a alguno para intentar atacar puedes preparar la acción puedes poder ponerte en posición de esquivar es decisión tuya no me preparo para para atacar si se acerca a alguno de los dos preparada eh, Siguiente Crawford está tirando el piso, así que lamentablemente él no va Waze Ok, ok ya estoy, eh, en esta ocasión creo que sería imprudente dejar a compañero cegado, pero igualmente voy a avanzar hasta aquí y a decirle, retrocede entonces Bien. Ah, una vez avanzo hasta allí, estando a 10 pies, voy a intentar atacarlo con dos 2 Eldrisplast, pegándole con ventaja ya que él se considera cegado. Sí. Él no tiene la marca. No, no tiene la marca, pero está cegado por... No, es no, pie. sí, era declaración nada más. Ataque. Ok. Entonces, como te dije, el Eldrisplast no lo puedo configurar bien en la ficha y voy a tirar los dos dados para un ataque. Eh, eso sería... Dame un segundo, un 2 y un 6. Voy a re-rolear. Voy a regular bien. el 2 con precisión élfica eh, el cual es un 8. Y es solo un 14. No creo que pegue Ambos. Eh... <risas> Esto es Ambos el Blast uh -huh. Así que voy a lanzar mi segundo Drift Blast. Da el segundo. Y son bien un crítico. ¡Bum! Me, quedo con... me quedo con el crítico y voy a eh, lanzarle los dos de 10 del Drift Blast. Haciéndole un total de 9 de daño. Listo. Perfecto. Descontate los nueve daños, por favor. Ya. Yeah. Listo. Eh, y es turno de eh, Fran, nuevamente. Estoy completamente cegada, Ajá. nada a mi alrededor. Entonces, lo que hago es escuchar la voz de mi compañero y efectivamente seguir sus órdenes. Voy a. Uh -huh. o al norte. espaldas. Voy a preparar mi acción. Apenas vea. Un, una pizca una, un, una pequeña parte de mi enemigo. voy a utilizar. este. Eh, inmovilizar persona. Eh, hold person. No, no me acuerdo cómo es en español. disculpas movilizar personal Perfecto. Ese es tu turno. Pasamos al siguiente. Nadie se te acercó, eh, zoom Así que tu turno anterior quedó... Pero se, noté de dónde venía el, el ataque, ¿no? O sea, en la dirección en la que me atacaron. No estás por donde te atacaron, pero no estarías teniendo igual visión. Podrías... Eh... Vale, pero... ¿Puedo ponerme aquí? si sí te o sea tengo a alguien cerca Vas, para pegar puedes realizar un ataque todos los ataques que hagas van a ser con bueno. desventaja muy bien llevan dos detener. ataques de mi callado de... voy a dos ataques con mi callado de bambú vale dale eh... el segundo impacta sí me pega el, el segundo impacta bien son pues... de daño Voy usando mi, mi, mi bastón a modo de una persona ciega y cuando toco algo, que para ir, algo más duro de lo que debería ser y que está más arriba del suelo, golpeo con toda mi fuerza y escucho una pequeña queja y gasto un punto de ki para hacer una ráfaga de golpes pegándome todo lo que pueda a esa persona. Te lanzo dos ataques con desventaja del puño, ¿vale? Ok. Sí. Wow, qué bueno! Eh... Sí, que salió? 20 y 27, pega. Ahí me voy Bien. restando la vida. Eh... También Eso quiero fue. que mi rival sí. voy a gastar otro punto más de aquí. ¿Vale? Porque ha sufrido un impacto sin arma y debe realizar una tirada de, constitución, de salvación de constitución, por favor. Para evitar Bien. el golpe aturdido. ¿Vale? Voy a lanzar varias porque tengo que hacer eh, dos para mantener concentración. No, solo. Ah, Tienen que hacer las concentraciones. La Exacto. dificultad de la primera. Ambas son 10. Porque eh... ninguna de las dos me pegó sí. 20 o más. Así que voy a hacer tres evasiones no, de constitución. Es 10. No, no, no. Es 10 más lo que fue daño. No. Es 10 o la mitad del daño, el no. que sea más alto. O la mitad, la mitad del, del año, daño, lo que sea más alto, correcto. Ok, listo Entonces voy a realizar la las dos la primeras la primera. Para salvación sobre el conjuro eh, Vale, paso la primera Mantengo, creo que el 10 cuenta Como que la paso, ¿cierto? O sea, eh, llega creo que a sí. 10, llega 10 sí, la cuenta primera. como superada Entonces no desaparece oscuridad Y ahora voy a tirar una para el puñetazo de hordedor, Que es un 14 Todo me dice si la paso Vale, pero tendr tendrías que superar primero las tres de, con de concentración, porque te pegué tres veces. ¿Me pegaste dos veces? No, ¿no? dos. <ríe> dos. Ah, él. vale, vale, perfecto. Perdón. Dos. Eh, vale, el 14, sí. Eh, en tirada de salvación el número... Sí, lo pasas, correcto. Vale, perfecto. Lo superas así que no quedas inmovilizado. Bueno. Y para, ahora... Siguiente... Tiras, ahora... Ah, sí. Espera, espera. Y... Ahora haz una tirada de salvación de fuerza, porfa, para no ser empujado. Tengo entendido que es una vez por turno que puedes aplicar un efecto en tu ráfaga de golpes. Pero voy a lanzarla no. por si hago, ¿ok? Es un 14. Vale, pero ah, leo mira. ahora mismo sí, a ver. Sí. No, porque uno es, uno es gastando mi acción adicional... ...como parte de la ráfaga de golpes, y el otro es por haberte impactado con ráfaga de golpes. Bueno, pase a ambas. Perfecto, pues ya está. Uh -huh. Bien. Termino mi turno. Perfecto. Eh... <risa> Pasamos al... Eh... ...al que sigue, viene a ser... Eh... Déjenme un segundo, que justo tuvo un problemita de luz... Cressor eh, está desmayado, así que el siguiente es Waze Ok Entonces, Aldebran sin retroceder vamos a tener su estrategia Aunque fue apaleado y ha recibido varios golpes que lo dejaron mucho más macullado que todo el resto del combate eh, Toma uh -huh. su espada en alto y se dispone a atacar uh -huh. eh, Así que voy a tirarlos... A... Eh, ah, no, no, no, voy a atacar con el estoque. esta vez sí puedo tirarlos de acá Tiro con ventaja porque le está cegado. Sí. Eh, rapier. Aquí va el primer ataque. Eh, voy a rerolear uno de los dos 16. Para ver, crítico, por favor. Y no. No sé si con un 16 le pego, la verdad. Eh, no. Tu SEA es 17, no, no pega. Vale. Y voy a hacer mi segundo ataque. Vale. Eh, vuelve a ir con ventaja un segundo. Vale, creo que el 22 pega, pero voy a rerolear el 18 para ver si saco un crítico. Y creo que ninguno es crítico. Dame un segundo. El 22 fue un 16. No. Vale. Ah, igual pego crítico solo con 20 porque no tiene marca. Bueno, uh -huh. entonces voy a realizarle un daño normal, que sería un de 8 más 3. Um... Vale, 9 daño perforante. Y ahora, generando ataque de oportunidad, lo voy a recibir con desventaja porque lo está cegado. Sí. Voy a moverme. Dame un segundo. 30 pies hacia acá. Hacia hacia abajo. Recuerden que si queda visible. Uh -huh. Tienen que hacer una tirada de salvación de sabiduría para inmovilizar personas. Exacto. Pero antes puede realizarme. El ataque porque me ataca cuando estoy escapando de oscuridad. Así que puede atacarme con desventaja. Ok, pues te voy a intentar atacar. No me pega. ¿Te desventaja? Te ha no salvado de dos críticos, tío. Sí. Y ahora tienes que hacer salvación de sabiduría, creo. Uso, uso okay. mi reacción para castigar, Efectivamente, inmovilizar... Persona. Bien Tirada de salvación de sabiduría que, no. por favor. Vale Vale, wow. pero No tengo, por ser elfo No tengo ventaja en las tiradas de salvación Para evitar ser hechizado Y demás O no cuenta eh, eh, con este hechizo Este estado es paralizado No se están durmiendo no, no, no, no. Por eso lo estoy preguntando. Vale, pero me están durmiendo. No pueden dormir no, no, un elfo. No te, no te están durmiendo. Ni te están hechizando. Te están tratando de paralizar. De ah, vale. apresarte. Vale, por perfecto. tanto no. Es, es, la, es la duda que tenía. Ok, sí. perfecto. Bien. La tirada, por favor. Eh, un segundo que no sé por qué. De repente no puedo explicar mi ahora. Mm. Ahí te va sacó? la tirada de salvación. ¿Lo sacó uno en la sabiduría? ¿Está ahí arriba? ¿Anteriormente? Sí. Ay, mira, sí, está aquí arriba. Sí se tiró, sí se tiró. Vale, vale, perdona, no lo había visto. Salió un uno, es un crítico que no tiene variante. Teniendo uno. Sí, sí. Vale. Bien. Queda inmovilizadísimo por ese uno. Y. Tras moverse, vuelve a hacer turno de Fram. Me enseñaron a trabajar con sujetos complicados y has dado un buen duelo, pero creo que es momento de finalizarlo. Y de vuelta voy a hacer un chasquido con los dedos y en cierto punto del mapa, ajustando más o menos, tirando al... al <ríe> Es complicado, ¿no? En esta área... Bien. 20 pies. Voy a largar una bola de fuego que falla automáticamente la tirada por estar paralizado. Sí, hacemos la tirada de daño. Denme un segundo que mi computadora es lerda. Ese <risa> <risa> 1 <S1 risa> se cuenta como un 2. Bien, ¿cuánto es de daño en total? 34 puntos de daño. Bien, la vida de eh, nuestro compañero queda en cero. Entonces, ahora la descripción. En cuanto lo ve y le toca su turno y su posibilidad, la, la Tiflin castea, chasqueando los dedos, una bola de fuego, una distancia que le fue justa para calcular... Y pueden ver cómo pum el, el, el monje revolea su. su carrita con vino, como no me acuerdo el nombre. Cuando se le está por escapar, la vuelve a agarrar y se queda desmayado agarrando su carcaja, su, su alcohol del de último momento. Calabaza. Y hasta acá, el primer combate. Inmediatamente ven como tres clérigas entran al combate, entran en la cena agarran a los a los heridos y se los llevan arrastrando, y hasta ahí el primer combate. master ¿puedo hacer una intervención de, pequeña ah, por finalización o no? Eh, pequeña, dale. Sí, solo de rol. Una vez que caen los dos oponentes, levanto mi espada en alto y la oscuridad se disipa. Eh, como si se metiera dentro del estoque miro a mi compañera bien hecho, como siempre, le hago una reverencia y voy a hacer la salida bien, hasta ahí el primer combate bien, ya estamos en... Mm, oye, me sacó de... me sacó de rol 20 y no me deja volver a entrar ahora te lo... te lo reviso mientras favor, tanto los combatientes, Gracias. un ratito de silen silenciense mientras tanto... te sí. escucha a mí, no? se me escucha? si te escucha. Bien, hubo varias preguntas mecánicas sobre cómo funciona la oscuridad y cómo funciona la oscuridad que esté dentro de un objeto, el personaje tiene, no importa dónde esté la oscuridad si está manteniendo la concentración, tiene que mantener. y se estuvo concentrando durante todo el combate, cada vez que surgió una oportunidad de perder la concentración, lo estuvo haciendo que fueron las tiradas que hizo, por ejemplo, cuando le pegó con el monje, ahí todos, hay que sin armas. Y tiene, hay una pregunta que hicieron que me llama la atención, que es sobre la marca del Hexplay. Sí, eh, requiere concentración. La marca del Hexplay, ¿me, ¿me escuchás? Sí. Ah, perfecto, por las bases. Eh, la marca del Hexflex que yo recuerde, no requiere concentración. Ahora, eh, en el descanso que hacemos fuera, mientras hablo también con los chicos, lo reviso. Bien, pero que yo recuerden no requiere concentración. Bien, bien, bien. Eh, ¿Cómo, por las dudas, cómo se llama la, la habilidad? Waze, ¿la tenés ahí? Eh, maldición del filo maléfico. Le envié a eh, Roll 20. Bien, bien, bien, bien. Bien. Claro, no es un eh... hechizo que requiera concentración, así que no se preocupen, no puede parar la concentración. Tengo una pregunta mecánica, disculpen. Eh, se me olvidó hacerlo, pero se supone que cuando Crasor... Dice cuando tu objetivo muere, recuperas tantos puntos como tu nivel de brujo más carisma. En este caso serían 8 Se supone que aquí no muere, solo queda desmayado. ¿Podría cuidarme claro. con esto? Eh... Deberías poder, sí, en este caso sí. Okay, así gracias. que... Contalo como que te lo fumas Bien. Eh, Me silencias un minuto en el stream, Leon, que quiero hablar con los chicos un cosito. Sí. Oh. Yo tenía una pregunta para Leo, que la hice, pero la escribí por aquí, como no estoy intentando entrar en el esto ¿Qué pregunta decime? Eh, te pregunto porque... Yo siempre lo he hecho como que no, y lo tengo entendido, pero ¿los conjuros duplican su daño en los críticos? Tenía entendido que solo podían impactar, fijo, pero nunca duplicaban su daño. Pero no... Ahora me surge la duda en el torneo por lo que pasó. Eh, ahora la Adria aplicó la regla, sí, pero en, en quinta edición la regla general es que cualquier ataque, importa cómo sea, puede generar crítico Ok, okay. perfecto. Ahora eh, van a, vamos a reacomodar re el escenario y, y van a terminar ahí con los imágenes, pero quiero agradecerle a todas las personas que están acá, si nos dan unos minutos, ahora ya volvemos. está, estaba muteado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿quieren que continuemos? Ahora Hola. sí. Dale, dale, dale. Mientras... Bien. Ahora sí, vamos, vamos a charlar un poco sobre la primera ronda y cómo fue, qué pasó. Um, eh, uh, hubo bastantes dudas al respecto de, de las reglas Sobre cómo funciona cada personaje Y esas cosas, está bien No hay, no hay ningún problema eh, Las pueden hacer por el chat Las vamos a tratar de responder lo mejor que podamos Y lo más rápido que podamos eh, Pero creo que casi todas giraron en torno a la A, a la oscuridad y a la concentración La oscuridad es eso. Si le impacta, eh, va, a, va a tener que hacer tira de concentración. Al no gastar conjuros que requieran concentración, no la pierde. Claro. Bien. Sí, fue exactamente lo que pasó, porque la maldición tendría que ser como una habilidad. Uh -huh. Nada más. Ya tiramos la predicción para el segundo. Para que puedan votar. Eh... ¿Quién gana el segundo combate? Eh, el anterior... Importante, si, si vuelve a ganar... Tipo eh, Está tirando magia, <ríe> sin parar eh, Gana, porque es la mejor atrás, Ganando el segundo ya ellos eh, pasan a la siguiente ronda Sí Mientras tanto quiero... Uy, ya se llevó a cabo la predicción o sea, tiré la primera, resolví quién es Y acabo de poner para que voten para la segunda Buenísimo sí. algo, algo importante que, que Me gustaría que nos digan en el chat eh, Es que, cómo les va apareciendo, Qué tal eh, que, Si les gusta o no qué, qué cosas se pueden mejorar Todo ese feedback a nosotros nos sirve muchísimo Si lo pueden hacer Por lo menos para mejorar para el domingo que sí Y así para todo Bueno, cuando quieras Vamos Bien, ya estamos todos Así que vamos a pasar a el coliseo directamente. Volvemos acá. Eh, vuelven a pasar las mismas cosas. Cressor se sube a su caballo. Cressor castea a su caballo y lo hace aparecer. Y Waze se cubre en oscuridad total con los conjuros. ¿Alguna otra acción que quieran hacer antes de eso? Solamente pueden zoom o Fran. Le voy a tomar como un no, ese silencio, Disculpa, <risa> y, le no, no, no. <risa> y le voy a pedir. Y le que... voy a pedir que. Estaba Estaba embuteado, perdón. Te iba a preguntar, ¿puede ser cualquier tipo de acción? O solo una acción de peso, no. me refiero, porque ¿podría ser una acción de movimiento? Para acercarme de... no. en mi. Vale, perfecto. No, no, no, no, solo pues... de... Dale. Ahí está. Termino. Listo. Bien, entonces. Vamos a hacer las tiradas de iniciativa, nuevamente, para ver quién arranca. A ver si ahora salen mejor que un 10, por lo menos. Parezca que tengan ganas de pelear, por lo menos. Ahí va. 18 ways. Bien, él si sí quiere. Los demás, por favor, también. Clashor no, no quiere pelear, <ríe> no quiere iniciativa. De repente no escucho a Adrián. Creo que se cayó un cero. Eh, si ahí no claro. me escuchas en y ¿A mí me escuchan o no? Eh, te escucho. Listo. Eh, vale, iniciativa. ¿Tú, un me escuchás? No, ahí está. Sí. Creas ahora hay que agregarle algo a tu iniciativa? Eh, no, es un cero. ¿Tienes algo en destreza? Es un Listo, cero, por perfecto. Por ahí. perfecto. Eh, está Lish, están todas las iniciativas, entonces vamos a ponerlas en orden. Mientras tanto, yo voy a darle... Y se de la segunda. Perfecto. Y arrancamos la segunda ronda. El primero en moverse es Waze. ¿Qué haces? Ya, ya. Es que apago mi micro. Ahora sí me escuchas. Sí, te escucho. Vale, perfecto. Yo voy a moverme 25 pies hasta aquí eh, ¿Sí? y después de eso, rodado en oscuridad. Voy a apuntar mi estoque hacia un objetivo diferente. Esta vez voy a apuntarle al monje que me dio varios golpes en la ronda anterior y voy a realizarle. ¿Cuánto de distancia tiene tu? Blast pega 120 pies. Tu maleficio. No, no, no es el maleficio. No, no tu maleficio. 30 pies. Ah, okay. eh, igual, si me okay. alejo 30 pies, el maleficio no se acaba. Pero para lanzarlo, eh, tengo que estar a 30 pies. Ok. Ok. Entonces, perfecto. voy a apuntarle a, al monje. Eh, y voy a lanzar eh, tirada normal. Es un D20 más 6. Ok, ese falla. Y voy a lanzar otro. ¿Pasa? El segundo. Ok, ambos fallan, creo. También pasa. Vale. <risa> Una vez que ambos conjuros fallan, voy a moverme otros 5 eh, pies hacia esta dirección. Y termino mi turno. Vamos con el siguiente. Fran. Vamos con la segunda ronda. Vamos a empezar a agro con mi compañero. Voy a intentar golpear al monje con una descarga de fuego. Dale, distancia. Eh, estamos a 90 pies. La descarga de fuego es de 120. Perfecto. Y tenemos acá. wow Es un crítico que impacta. Como habíamos marcado, al ser un ataque, tu precisión se considera que fue excelente y eso marca el crítico. Entonces fuiste preciso y le diste en un lugar donde le duele más. Por lo tanto, sí tiene dados de más. Muchos dados. Eh... Y esto es 6 más eh, 9 y 5, ¿no? Eh, 9 más 5. Eh, es un total de 14 daños. 14 daños. Sí. Y voy a aprovechar eh, mi movimiento. Voy a okay. irme un poquito más atrás. Bien. Un descontate. Bien, perfecto. Y vamos con el que sigue. ¿Fun es tu turno? Mi personaje se va a echar a correr, seguramente. Hasta aquí. Hasta ahí. perfecto. ¿no? ¿Puedo moverme uno locuridad. más arriba, incluso? Sí. Sí, sí, sí. sí. Mm. Lo bueno. que, el, los que no, no me. Lo que. El único que me va a poder ver es este. El único que me va a poder pegar es él. Prefiero que me pegue uno, que me peguen dos. Perfecto. Eh, entonces, ¿es este. Y. Y. Vamos con me, y ah, uh, sí, no, te, no puedo hacer nada más. No, no, no, no. No puedo hacer nada más. Estaba pensando en ah. gastar aquí, pero no puedo. Cresor, tu turno. Perfecto. El, lo que voy a hacer es. De igual manera, gastar mitad de mi movimiento para subirme al caballo. Y empezar a moverme. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y de repente uh -huh. ven cómo le. Eh, le con las riendas. Eh, Ajito más y empieza a correr mi caballo. Línea recta. Tras estar aquí. Eh, bien. Dentro de todo tenés una percepción de cuál puede ser el centro. Y tras lo que fue el combate anterior. Te puedes dar cuenta que. En el centro de donde está tu enemigo Por eso podemos decir que te le, no te le subiste a caballito Bien Perfecto Y con eh, mi acción bonus Voy a preparar un eh, Imbuir mi lanza de caballería en fuego Con el castigo abrazador Perfecto Entonces gastas tu acción en correr Y tu acción bonus en imbuir tu arma Correcto. Ahí termina el primer turno. Un turno de preparación dentro de todo. Se vinieron todos del lado derecho del mapa. Siguiente. Waze. Bien. Voy a destrabarme y a moverme 30 pies hasta acá, evitando el piso resbaloso. Eh... Haces acción de destrabarte. Exacto. Y con mi acción bonus voy a lanzarle maldición del Hex Perfecto. Y termino mi turno. Bien. ¿Tran? Perfecto. Voy a intentar ser menos violento que mi turno anterior. Y están a una distancia de 45 y 60 pies justo de mí. Así que lo que voy a hacer va a ser lanzar, inmovilizar persona como hechizo de nivel 3 para afectar a dos enemigos eh, que pueda haber. Tienen que hacer ambos una tirada de salvación de sabiduría. Ambos una tirada de salvación de sabiduría, por favor. Esa. Bien, Crasor no la supera, queda inmovilizado, pero el monje la supera. Y ese va a ser eh, todo mi turno. Perfecto. Le ¿no? lanzo un no, beso a la señorita movimiento. y le guiño un ojo. <risa> No, ¿No te ves? No, estoy bien, no me muevo. Perfecto. Eh, después de darle un beso a la señorita, ¿qué hace? Eh, hace un... Me pongo. Me meto aquí. Busco ¿Con... mi rival. Y luego me planteo por aquí. Tenés todo tu movimiento gracias al ser un monje. ¿Consideras que esa es una posición que te sirve? ¿Algo más? No va a poder seguir alejándose de nosotros porque delante tiene a Crash. Y voy a atacarle. Eh, Bien, dos ataques con regla. mi bastón. Tienes desventaja, recordad. Disculpa, sí, ¿si, la estás la... si estás buscando la regla de flanqueo, tu compañero está inmovilizado y no consigue desventaja. No estoy buscando eso. No estoy buscando eso. Y para estar flanqueado primero yo tendría que ver y no veo. Entonces claro. no tiene sentido. Estoy buscando que uh -huh. tú no puedas alejarte de los dos a la vez. Si que o sí, sí, te sí, uno sí, o sí, te sí. Al otro. Lo, lo bueno. entendí, por eso. No es blanqueo eh, y tenés desventaja. Uf, 40.000. La... El primero. Vale, pega. Un 22 y un 13. El primero pega y el segundo no. Así que. Bien, gasto un punto de aquí y añado una ráfaga de golpes. Okay. Tiempo, vamos en orden. Que yo tengo que ir calculando las concentraciones. Eh, eh, sí, la primera te hace 7 de daño, waste. Son dos ataques que me impactan. Voy a tirar dos salvaciones. Ambas con CD10. Ok. Sí. Ah, tiré dos porque tenía ventaja y falló ambas. Así Bien. que pierdo oscuridad. Se pierde la oscuridad. Eh, ¿Cómo era esto? Acá, ¿no? Casi le pongo 150 oscuridad. Entonces, eh, si pierde con el primer ataque de bambú que le doy, que es de un 8. El segundo, eh, perdón, eh, ah, no, porque se acoge de la izquierda. No influye en nada, pero no. le, se lleva dos ataques entonces. Un 5 y un 8 son 13 de daño que se llevaría en esta ronda. Ok, vale. ¿13 de vida menos ways Sí, ya lo y... noté. Ya está descubierto. Y eh, no vas a poder, eh... bueno, de hecho, gasto otro Ki más para que un golpe aturdido, por favor. Bien. Tira de salvación constitución, de constitución? ¿no? Sí. Vale. ¿Lleva? Sí. Perdón, tiré con ventaja. Eh, no sé cómo... ¿Quieres eh, que tire ¿puedo tirar sin ventaja o sí. cómo? Saca de vale. la ventaja y vuelve a tirar. Vale, normal. Coge el de la izquierda si quieres. Bueno. Como quieras. <risas> Bien. Eh, para el siguiente voy a... Sí. Si no lo superas, voy a considerar es que... quedarme con que no lo superas. Pero en este caso pedí, pedí que vuelva a tirar. No, no, no, o sea, por lo tanto, si justo yeah, todo, yeah. quedémonos con el 7 y es quedo que yo, aturdido, normalmente, ¿no? yo Listo. cogería siempre de la izquierda, que es el primer dado, pero como quieran. A mí, Adrián pidió tirar de nuevo, digo. por eso, yo pedí que vuelva a tirar, vamos a mantenerlo así. De Para el siguiente, vemos, ¿bien? No quedas con, no quedas vale, coniado, perfecto. Eh, Y vamos con el siguiente, que es, no me acuerdo, Crassor. Eh, tenés que salir de la inmovilización Así que es una tira de salvación De sabiduría Perfecto 14, 14. La dificultad. ¿Cuánto era la dificultad? 14, 14 ¿La supera? 14. La supera. No estás inmovilizado sí. Pero ese es tu turno Ok, toda la, todo el turno fue de salir Ok, perfecto sí. Lo digo Empiece lo bueno. Y es este tu turno, Waze. Ok, vale, vale. Esto se está poniendo interesante. un segundo. Voy a castearme armadura de Gasis y voy a moverme hasta aquí. Armadura de como conjuro de nivel 3, obviamente, porque es el único espacio de conjuro que tengo porque soy bro. Perfecto, eso te da. 15 de vida. Sí, ya me lo puse. Perfecto. Y listo, ese es eh, el turno. Bien. Tram. Tram. Está muteado. Ah, perfecto, todo este tiempo estaba hablando Genial eh, Voy a utilizar Digo, voy a dejar esto de Voy a ser más piadoso Y voy a hacer, voy a ir directamente a los golpes eh, Rayo abrazador Para mi oponente monje eh, Rayo uh -huh. abrazador Lo que hace es Largar tres este, Rayos de fuego Así que tengo que hacer tres tiradas de ataque Con ese hechizo Creas tres y lance Perfecto. Hacer las una a la vez. Hacer las tres juntas. Sí. No pasa nada. El primero sí, es un 1. Sí. Perfecto. 6, 6, 6, tirarlos todos. Mira, por paz, digo. Tenemos un 1. Un 20 que impacta. Y ahí va el último. Y un 19 que también impacta. Largo los Impactan daños. Impactan dos. Impactan dos. El... 5 y 9 de daño. Eso da 14. ¿Te quitando de 14 en 14? Eh, al parecer. <ríe> eh, y ese es tu turno. Vamos con el monje. Efectivamente. Mm, Rolísticamente lo voy a narrar así eh, Doy un salto sobre mi bastón Y me pongo detrás de mi contrincante No, amigo, esta vez no te vas a ir Y caso O te va a arrollar O te voy a arrollar yo Me acerco un poco con mi mano hacia adelante El mío te va a doler menos Y voy a hacerle Dos golpes con mi callado. Dale Ahora normal, ¿no? Sí, Normales sí. Y... <coughs> impacta. Sí sí, sí, sí, sí. Vale, entonces me saco 10 de la armadura gratis y recibiste 15 daño. Vale. Descontate 15. Y... Como te ha impactado uno, puedo gastar otro punto de ki para otra ráfaga de golpes. Me impacta. Eh... Uno, sí. ¿Impacto en ambos? Recibes otros 15 Claro y yo recibo... ¿Por qué si ya no tienes? ¿Le tienes vida temporal todavía? Armadura, Gatti queda armadura a Gatis Le quedaba armadura a Gatis, sí Sí, tenía 5 Vale ah, ¿qué? ¿Me Pues te doy un aquí? golpe Escucha, te doy un golpe Que nos mata eh, Te doy un golpe que hace una onda expansiva Que me termina de tirando al suelo <risa> Perfecto. Descontate <risa> los puntos de vida, por favor, Waze. Y pueden ver cómo le pega el monje a, a, a Waze y tras pegarle se siente aturdido, pero igual opta por darle otro golpe más, el cual termina como por impactarle y algo que no se ve para los que están tirados viendo el combate derriba finalmente al monje. Se quede inconsciente. Crasor, es tu turno. Nunca, en ningún momento, el monje soltó su calabaza con alcohol. Aclaración. Crasor, tu turno. Eh, Carlos, está silenciado. Eh, creo... Mm. Carlos. Trasor. Creo que es que estaba escribiendo. Escribiendo. Estás muteado, Carlos. <risa> Fíjate. No, no, se puede poner un caído. El, el chat de Real 20. Ah, verdad que tiene chat esa cosa. <risa> hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿Ya? Sí. Perfecto, se me había caído. Eh, bien, eh, se, este, me acerco y digo. Ahora sí te veo, niño bonito. 5 10 15 20 25 30 30 piezas. Y Hasta este, arriba Ah, verdad. Sí. Y lo que voy a hacer es un con interacción gratuita de, con el ambiente, sac, eh, no lo ve porque está con el escudo, pero estoy sacando una red. Y lo que voy a hacer es un multiataque. Y vamos a ver qué es lo que sale. Una duda. Ah, bueno, la escribo. Sí. Bien. tiras una red. Que sale... Eh... Sale un... 11. La red. Estirada. 18 para la red y 11 para la lanza. Eh... En ese orden lo lancé. Primero la red, la le aventé la red. Eh, tiene de 5 a 15 pies. Y después ataque con la lanza. Eh, si tiene de ah. 5 a 15 pies, tiras con desventaja por alcance largo. Claro, te tendrías que posicionar una más adelante. Para Pero, tirar de 10, más la red. Sí. Bueno. No, no varía mucho Tampoco tenías 60 pies de movimiento Así que no pasa nada sí. eh, La red eh, Sí impacta Pero eh, Estarías soltando tu escudo Hago la aclaración ¿Bien? Sí, sin problemas Estás soltando tu escudo Y tirando con la mano Eh... Bien. Pero es mi duda, si con la sí, lanza sí, sí, de caballería sí. impacto eh, sería ventaja no, porque ya está apresado. En este momento no, me tiraste muy rápido así que no, no, no va, con más tiempo podría ser, Perfecto. pero en este caso no. Eh, por lo tanto el ataque con el eh, que era apresado, pero no le impacta la eh, lanza. ¿Bien? Perfecto, y con mi acción voy a moverme hasta... En mi acción de movimiento perdón Pero, su, su, y, bueno, bueno aquí chicos pero lo atacar, lo aquí. hay una cosa importante de la red que es un arma especial y dice cuando uses una acción acción adicional o reacción para atacar con la red solo podrás realizar un ataque incluso aunque normalmente puedas hacer más de uno es verdad okay. igual no sí, cuenta pero la lanza no pegó, es como que... igual le dejamos ahí. Tam también de la es la como red. un ataque con dos armas Sí, sí, sí, sí, pero se está lo de la red, se supera porque no, no pasó nada. Seguimos. ¿Mm? Bien. Eh, siguiente turno. Estás apresado. Tengo que abrir el manual. Eh, sí. Con apresado tengo desventaja en tirado de ataque, pero dice que puedo hacerle 5 daño cortante a la red para liberarme. ¿Puedo atacarla y cuál sería la sede diez. de la red? Tiempo. No, no escuché la pregunta. Está no, no, todo o sea, en el chat de, del rol. Hay dos cosas en la sección de la red: puedo gastar mi acción en intentar quitármela con una CD 10 o puedo hacerle 5 de daño cortante y liberarme. Me gustaría saber cuál sería la CD para golpearla y luego realizar mi segundo ataque: 10. La tenés encima: 10. Claro, uh -huh. es, es lo mínimo: es el 10. ¿Y tu, y, tu y tu ataque contra la red sería con desventaja porque estás apresado. Sí totalmente pero voy a arriesgarme y voy a realizar ataque con desventaja contra la red bien hace el ataque eh, Supongo que solo necesito un 10 para darle a la red así que le pego Sí. Y voy a tirar el daño que sería un de 8 más 3 eh, me libero de la red y me queda mi segundo ataque <risa> con lo justo de la red sacaste es <risa> necesario uh -huh. Bien. ¿Eso fue Ahora, tu ataque? Sí. Voy a moverme dentro del rango de mi enemigo. Aquí y aquí. Y voy a hacerle un ataque normal. Con el estoque. Vamos a ver. El cual falla, creo. Falla, Vale, perfecto. Eh, listo. Al... Este fue okay. mi turno. Bien. Fran, es tu turno. Creo que ya todos sabemos lo que se venía, así que... Eh, inmovilizar personas contra Crasor nivel 2. Perfecto. Crasor tira salvación de sabiduría. Claro. No la supera, queda inmovilizado. Perfecto. Y me voy a alejar un poco más. <risa> Hasta ahí, ¿Qué es mi turno. Que wey pelear tanto, no pasa nada. Él es el, el que pone la cara. Vos sos la cosa bonita que se aleja. Muy bien. Eh, este está caído. Crasor, tu turno. Eh, tira de salvación de sabiduría para soltarte del inmovilizar personas Claro que sí. No lo Oye, lo se, giró, se giró ese 18 Sí, yo también vi el dado caer en 18 Y no fue es Horrible cuando el dado te hace esas cosas Me asusté Sí, bien <risa> <risa> Güey, <es> tu turno <risa> eh, Vale, creo que todos sabemos lo que se viene Así que vuelvo a atacar con ventaja Como antes eh, uh -huh. Dame un segundo Ray va Y es un Recuerda que él tiene la maldición del Hex Reroleo el 7 dale Así que vale, 17 eso Y recuerda que aquí no se está sumando el daño de la maldición del Hex Así que es más otros tres son 14 eh, Ahora voy a hacer mi segundo ataque Que también va con ventaja Bien, eh, tengo... descontrate 14 de vida Carlos, está Eh Disculpas Está paralizado Todos los daños ah, ah, es crítico. crítico, es crítico, ok, vale, tiro otro de 8 Vale, Va un de 8 por el turno anterior, aclaración Vale, vale Entonces, 8 más de vida a Fueron 22 Bien, cuéntate um, más 8 más de vida a por favor Listo Ya hice ¿Listo? mi segundo ataque con estoque, que fue este 23 y este 8 Pero voy a re el 8 Voy a vale. re el 8 por si sale un crítico Ah, vale, sí, es crítico, es crítico, se me olvidó Entonces voy a tirar 2 de 8 más 6, ¿vale? Voy a tirar sí. aquí los 2 de 8 que serían ok 12 eh, en total 12 sí, en sí. total, cuéntate. vale, y ahora eh, no no no, no vale la pena moverse, me va a alcanzar. Así que me quedo aquí. Bien. Turno de eh, ¿Cómo se llama? Tram. Citando a uno de mis autores favoritos, Joe Cat. Voy a decir Fireball. Enfocado en este punto, 20 pies para Crashord que falla directamente. La salvación de destreza. ¿Mm? Y te tiro los damages. Hola, eh... de... Nivel 3, efectivamente. Eh, ¿Se tiró? No, eh, no lo veo. Mm, ahí está. Los 4-1 cuentan como 2. O sea, sí. cuatro puntos más a esto es 22, 26, 26. Eh, Queda a cero puntos de vida No le queda Acción a, a Fran Pueden ver nuevamente Como Crawford se desmaya por un segundo Y se vuelve a levantar <risa> Como un semi-orco salvaje Que se levanta violentamente Después de haber caído Y como dije la otra vez El inmovilizar persona queda cancelado Después de esto Tienes una vida, ¿qué haces? Lo uh -huh. voy a, a mover. Un, uno, este. No, no, no. Ahí estoy bien. Voy a tronar el cuello así. Perfecto. Le digo. Ah, Estás preparado, un niño bonito. Y este lo voy a atacar. Perfecto. Con la lanza de caballería. Dale. Eh. Tiene, ah, claro, tiene ventaja por estar en combate montado Hizo el primer ataque que impacta Y el segundo No bueno. eh, El primero eh, Recuerda que había casteado Castigo abrazador Castigo abrazador, tiene concentración Lo pierdes y caes a claro. Ok Pero eh, con el se llama? Es un 11 de el... daño primero, primer el... bueno. uh -huh. Y voy a eh... Usar el castigo divino de todo paladín que al impactar te puedo volver a hacer más daño. No mal recuerdo son dos de ocho más. Uh -huh, ¿Sí? Ya te digo. Mm, sí, dos de ocho más. Uh, y el que me diga el máster que lo que sucede. 11 más. Queda a uno de vida. Perfecto, y con el, usaré mi canalización divina, da el impacto certero, que me suba más 10 a un ataque. Ok. Eh, más 10 a una tirada. Mm -hmm. Exacto, un, a un ataque, pero no a un daño. Por eso, ¿eso para el siguiente turno? Eh, no, para el que pasó, para la segunda ataque de lanza. Eh, ¿Ya atacaste dos veces con la lanza? Eso eh, Sí, sí el... pero se refiere ah, que Ah, para el 17 Para que lo tener lo un poco Pero a tener un 27 Tendría que haberlo pero dicho va. antes de que pero tendría tendrías que haberme lo dicho antes Si pega o no pega Por Sí, sí permíteme Y este Para saber cómo iba Para si lo mataba con el anterior No gastarlo Sino atacar con el Eso era mi duda Ah, entonces. A ver Te lo voy a permitir Pero recordemos tienen que avisar, si van a hacer esas cosas, de calcular, no pueden tirar todos los dados al mismo tiempo. Ah, ok. ¿Está bien? Tienen que tener esa, ese cuidado, porque si no me están como haciendo cosas... Si pasa esto, hago esto. Es como, si no lo mato, eh, hace tres horas le agregué veneno al arma. <ríe> no funciona así. ¿Está perfecto, bien? Perfecto, Tienen que tener ese cuento. Eh... Eh, ¿Mm? Por lo que estoy diciendo, no lo con esa lógica no lo voy a permitir eh, Si querés, me pongo los cero puntos Yo creo que está bien por esta vez porque no se había aclarado antes Si vos lo aceptás Si vos lo aceptás, wey, Perfecto uh -huh. eh, Cero puntos Vale, perfecto ¿Crazor? Y mueves? este, sí A quedar eh, en un punto ciego de... Creo que ahí estoy en un punto ciego. Sí. Donde está bastante gente. Sí. Bien. Estaba más o menos Cuidado, bien. Cuidado chicos con en empezar en el turno de su compañero a mover los palitos porque eso es información que están dando. Sean inteligentes, cuídense ustedes en sus cosas. Bien. Lo mismo, no empiecen a marcar la visión de su compañero porque El movimiento de su compañero Porque no es algo que pudieran calcular Siguiente Este que está acá, me olvidé Pero está tirado en el piso Desmayado Dos caídos Y Como es, es su turno, pero está caído No va a hacer nada Turno de Sam. Eh, Efectivamente eh, Master ¿Ahí tendría visión de mi enemigo? Eh, sí Perfecto Entonces déjeme ¿Sí? ver Ahí Perfecto, justo en la puerta Bien, movete Ahí estamos Y voy a gritar ¿Sí? Niño bonito, mis cuernos Y voy a usar un castigo abrazador eh, Un castigo abrazador, escúchame Un rayo abrazador De nivel 2 Así que tengo que hacer tres tiradas de ataque Con... Eh, bueno, mis... Mis Raji Perfecto ¿Tire? ¿18? ¿1? ¿Eso impacta? ¿Ega? Sí Y bueno, sí. vamos a ver Qué onda, los otros dos Eso es un 1, no impacta le pegás al cadáver de Wade. <risa> y el último... <risa> Tampoco impacta. Digo, En el primero, sí. A la distancia que estás, tiras el ataque. Sale tu rayo directamente desde tu mano. Gira. Eh, pasa por encima de ambos cuerpos. E impacta en el, eh, en el jinete que se está alejando todo lo que puede mientras... Tu rayo lo persigue, el rayo va más rápido, es un misil a su espalda que le, lo, le pega en la, en la parte posterior cerca de, de las costillas y lo termina arrojando del caballo. Eh, nuevamente el caballo trata de separarse de su, de su jinete y opta por tratar de pegar un salto y treparse a, a la grada. La gente que está ahí... Empieza a correr para alejarse, no sé quién estará parado en esa posición Pero... Eh, esquiva este caballo Tu segundo ataque le pega a Waze Y eh, tu compañero se retuerce en el aire En el piso, perdón Y un poquito chamuscado queda por tu culpa Nuevamente ven entrar a las clérigas a, a ayudar A llevarse a los tres caídos en este momento y acá termina el combate, felicitaciones a eh, Waze y a um, Fran por haber ganado el combate Una estrategia sorprendente, interesante y genial La vuelta de tuerca que encontraron rápidamente eh, Fun y, y Carlos para desvirtuar esa oscuridad que nos estaba poniendo Waze Quiero, quiero agregar algo más Que los dados no estuvieron con, con Carlos No, no Carlos, pobre. Los, los dados te odian Ah, siempre a uno, sí. siempre a eh, dos Hay días buenos, hay eh, días malos Fue buenísimo, ¿verdad? Estuvo muy fue divertido, muy chicos, la verdad Muy, muy divertido eh, Fue buenísimo La segunda creí que iba a perder Quiero agradecerles por, por participar Y ponerle onda y que sea, que sea dinámico y... Y quiero agradecerle también a la gente que nos está mirando que Nos ha acompañado durante todo el stream Importante para cualquiera Que nos haya mirado o que a los, a los que participaron Si tienen algún feedback de algo que se les ocurrió Que podemos mejorar, por favor háganoslo llegar Por Discord, por Instagram, por donde sea Que nos va a venir muy muy bien eh, No sé si Adria vos querés decir algo más eh, Aclaraciones ¿Mm? eh, entregué el premio Segundo, Zun eh, y Carlos, dentro de dos semanas, salvo que pase algo, eh, van a tener que pelear por el tercer puesto. Importante. Ok. Y Problemas. y Fran van a estar esperando oponente en la gran final dentro de tres semanas. Uf, bien. Voy a... Voy a... Voy a repetir los, los anuncios que hicimos al principio, así no sé nada eh, Ayer tuvimos el stream de Sabe Flojera, ya está disponible para ver, ese se va a quedar ahí eh, Como dijimos, este torneo empezó hoy y se va a repetir eh, el próximo domingo Va a ser otra pelea y así así durante los próximos domingos Y... Tu, tu, tu, tu. Ah, eh, Como para cerrar Queríamos comentar los invitados que tenemos para el miércoles. Eh, nuestro podcast en la barra de la taberna. Que son. Tristecas. Que si no lo conocen, él nos dirigió a nosotros ya. Un, Luciana Ochi y a mí. La partida de Ratas en las Paredes. Que estuvo buenísima. Ya está en nuestro canal de Discord para ver. Y después tuvo la amabilidad de invitarnos para jugar con Noviembre Nocturno y Master Pifias. Otra partida. Eh, también está en nuestro canal de YouTube, lo pueden ver, así que Cristeca va a estar hablando con nosotros. Junto con Mena de Mazmorras y Dragones. Si no lo conocen, es un canal de YouTube eh, dedicado a ID que está buenísimo. Hacen streams, hacen un montón de cosas. Y principalmente tienen una movida muy importante para la inclusión de chicas a los juegos de red. Esas van a ser las dos personas que me van a acompañar el miércoles para charlar sobre un tema que todavía no vamos a arreglar, ¿no? Bien, no de que no De nuevo Antes de cerrar Quiero felicitar A, a los ganadores Chicos La verdad Estuvo súper divertido Aprendí yo Miraba decí, Miraba la pelea Y decía wow Cuánto no sé De personajes <risa> eh, Así que Felicitaciones Muchísimas gracias a, a, a todos Igual por participar Adria por llevarse Por ponerse todo al horno Al hombro Al horno Y A Bachi por hacer Todos los overlays las animaciones que vieron Que estuvieron geniales Así que si tienen algo para decirnos, por favor, esperamos realmente que les haya gustado y pasen por nuestro Discord y digan... Creo que eso es todo. Adrian, si vos tenés algo más. Yo no tengo nada más, agradecer a... Como dijiste, Bachi es una genialidad lo que hiciste, es, es impresionante. Oh, es bellísimo. Eh, a los chicos por participar, por ponerle tanta pila y por estar hasta último minuto marcándome cosas. Yo sabía todas sus estrategias porque las estuvimos revisando y poniéndonos de acuerdo. Eh, la de Carlos, la de Waze, las de todo. Muchísimas gracias y nada más, espero verlos la semana que viene Dale. y verlos toda esta semana por Discord. Voy a, voy a poner el outro ahora, pero en unos minutos vamos a hacer el raid. Ahora creo que está Cristecas streameando, así que vamos a saludarlo. Ustedes pueden seguir viendo juegos de rol. Gracias por pasar, chao. Chao